Para poder ver la realidad aumentada en nuestros apuntes, lo que tienes que hacer es usar un lector de código QR que puedes descargar gratis y allí buscas en la contraportada el código QR que está debajo. El de arriba nos llevaría a la página web de la asignatura y en el de abajo nos llevaría a descargar la aplicación Eurasma. Ya ves que nos pregunta si tienes Eurasma instalado. Si es que sí, tendrías que hacer clic arriba y si no, abajo. Como es la primera vez que llegamos a Urasma, te hemos tenido que hacer clic abajo. Se está descargando. Una vez que se descargue la aplicación, tengo que abrirla, como todas las aplicaciones. Y aquí lo primero que sale es un pequeño manual en el, con cuatro o 5 pasos que puedo ir leyendo para, para enterarme de lo que es. Y ya me habré registrado en Eurasma. Bueno, ya no. Ahora es cuando me piden mi nombre de usuario y contraseña. Una que me tengo que crear. Lo primero que me pregunta es si soy nuevo usuario o si ya soy un usuario existente. Aquí cuesta, pero hay que decir que soy un nuevo usuario. Y me pide un nombre, un nick, el que quiera, una contraseña, la que quiera. Me pide que repita la contraseña y me pide también el correo electrónico. Si quiero lo pongo y si no, no. Con esto ya estoy registrado en Aurasma. Voy a intentar ver con Aurasma, con la aplicación Aurasma, las, la, las fotografías. A ver si tengo que enfocar unas fotografías y comprobaré si funciona. Evidentemente no funciona, estoy registrado en Eurosma, pero no me sigues, no sigues el canal. Para eso tienes que ir otra vez al código QR. Ahora mismo abres con el navegador o con el Google Chrome, con el que sea. Tienes que decir que ya tienes instalada la aplicación y que quieres seguir el canal. En este caso, el canal es el canal, mi canal, que sería el canal Pedro Luis. ¿ves? Ya te avisa, tienes que avisar que ya sigues las aulas públicas de Pedro Luis. Veamos algún ejemplo. Solo hay que abrir el Brasma, enfocar las imágenes, las imágenes que tienen al lado el logotipo, el logotipo de Brasma y ya veremos cómo aparece la realidad aumentada. Vas a ver que es muy sencillo. Vamos la dar ¿no? lo, lo <risa> este va a no es... No, no es todo. No, es es todo. Este vídeo No, Mira este vídeo que he encontrado en YouTube. Sí, bueno. Tienen que quedarte claras las diferencias entre... El... El sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso... Sé que quieres ver un vídeo sobre este tema. ¿Te vas la gran nota? ¿Te preguntarás? Mira este vídeo que he encontrado en YouTube. Las neuronas son las principales células del sistema nervioso. Están formadas por el cuerpo neuronal y por dos tipos. ¿A que te apetece ver un vídeo sobre este tema? Seguro que te gusta este vídeo. Hola, dale mi mojo. Los productos resultantes del metabolismo celular son transportados por la sangre hasta los riñones.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 Para eso vamos a meternos en un submarino, una nave espacial. voy a tener... Te preguntarás cómo es la estructura del corazón. El corazón tiene cuatro... ¡Ari, seguro que perro! Vamos a dar un repaso a la estructura de un diente. Los dientes están formados. Ahí vaya, se muchísimo. En la rueda de los alimentos se dividen a esto, se dividen mi Mi, ah, mi En la rueda de los alimentos no, se dividen Colorí, colorado, este cuento